Familia, amigos y tú, superviviente de este loco mundo. Bienvenidos a esta, vuestra casa. Todo entretenimiento, TV. Así como en los cuentos de hadas, de niña, soñaba con ese día en que llegaría al altar. Soñaba con el momento en que el amor de mi vida se cruzaría en mi camino y desde ahí estaríamos juntos. Y yo, enamorada por toda una eternidad de mi apuesto príncipe azul. Te quedó tan lindo ese nuevo corte de cabello, mi amor. Es que quería innovar. Pues quedaste como todo un galán de película. ¿En serio? Sí. ¿Sabes a quién te pareces? ¿A quién? Antonio Banderas. Ay, no. Dios. Mira esa vaina tan rara. Sabía está muy buena para estar con ese man tan feo. Sí, está buenísimo. Ay, digo, sí, qué vaina tan rara, ¿no? ¿Sabes qué? A mí ese tipo se me hace conocer. Preparados. Tres. A su señal. Listos. ¡Ahora! ¡Quieto! ¡Policía Nacional! ¡Arriba ¡Ah! las manos! No entiendo, pero ¿qué pasó? Hasta que por fin lo atrapamos, Tarzán. ¡Eso! ¡Tarzán! ¡Él es el Tarzán! ¡El peligroso narcotraficante de heroína! Ustedes lo están confundiendo. Es que él se parece mucho a Tarzán, pero, pero no, él no es. ¡Quédese quieto! Si no le disparo, no se me haga el guapo. ¡Guapo, no! ¡Yo soy renena! te de ahí, no, no, señorita! ¡No, no! no, no! voy a volver a prisión por un error de ustedes. Mi patojita, la amo. ¡Y yo a ti, mi amor! No, quedó más feo de lo que era. No, eso es imposible. Súbalo al camión para llevarlo a la clínica. ¡Mi amor! ¡Quítese! Él. ¡Déjeme verlo! Oh, yo sé que usted está acostumbrado a ver cosas aterradoras, pero su novio quedó irreconocible. Qué pena, pero no se lo van a recibir ni siquiera en el cambio extremo. ¡Quítese! Ay, Dios mío. Tranquila, no pasó nada. Yo estoy bien. Todo era una mentira. Ellos son actores contratados. Solo hay una cosa que sí es cierta, y es que yo voy a ir a prisión, a la prisión de tus ojos. Quiero quedarme encerrado en ellos y que sean lo primero que vean los míos cada día al despertar. ¿Acepta ser mi carcelera por el resto de la vida? No, ay, no, ay, no, no, no, no, no, por favor, no, por favor, no. No, no, no, no, no. Ay, tan lindo, mi amor! Acepto. Oh, oh, Escucha. ¡Nos ¿verdad? vamos a casar! Pues, mi vida, mira, yo te aconsejo este. Se te va a ver precioso, además, es un evaguar. Bueno, bueno, sí, que quede muy linda y todo, pero no tan, tan, porque no me van a ahorrar a mí del mapa, yo también quiero brillar. <risa> tú no te preocupes, que para eso yo mandé a llamar a mi asistente Masaka. Entonces, si tú quieres, te vas para allá, que ya está Masaka, esperándote y que te muestre todo lo que te trajo. Ay, tan bello. <risa> Ajá, bueno, niña, ¿entonces tú qué? ¿Qué dices? ¿Te gusta este? No, yo la verdad prefiero algo como más discreto, más tapadito. ¿Un saquito? ¿Algo que te tape los hombros? No, las axilas. Ay, ¿cómo así? Yo no, no entiendo. Ay, lo que pasa, Sarita, es que yo te puedo decir algo, pero me prometes que no dices nada. Pero claro que no digo nada. Dime, ¿qué pasó? Es que yo tengo un problema. Yo enseguida empiezo a sudar, aunque sea una gota, y, y empieza a salirme un olor a azufre terrible. ¿Olor a azufre? ¡Tienes chucha! ¡Chuchito, chuchito! chucha. ojalá fuera chucha! ¡Yo no tengo axila si no hago axila! ¡Oh! Ay. Parece que tuviera una cañería abajo el brazo. Sarita, es más, estuve en un entierro en clima caliente y el sepulturero salió corriendo detrás de mí porque pensó que yo me había llevado al muerto bajo la axila. Chacha, Ven acá. ¿Y cómo haces con tu novio en la intimidad? Eso es lo bueno. Es que llevamos un año y medio de novios y él no me ha pedido nada de intimidad. Viste, eso confirma mis sospechas. ¿Cómo así, Sarita? Mi amor, el problema tuyo... No es que tu novio se entere de que tienes un zorrillo debajo del brazo. Es que tú te enteres que él es una zorrilla. A ver, que se le parte la galleta. ¿Cómo así, Sarita? Es de lo que no come arepa, sino chorizo. Come de rey y come de marrano. Patea pa' ambos lados. Es de lo que dice, ay, me privo, me muero, me entierro y me tapa a Este chocorito huele, huele, aleluya, palillo eléctrico. Que se le moja la canoa. ¿Qué? ¿Tú me estás diciendo que mi novio es gay? ¡No! Oh, ¡Lo dudes! ¿Por qué crees tú que yo tengo aquí a Masaka? Porque no novio que sea gay del closet lo saca? ¿Aló? ¡Ay, Laurita! ¡Qué gusto saludarte, nena linda! Sí, Sarita, qué alegría. Además que me encanta que vayas a hacer mi wedding planner. No, es que yo como que todavía no me la creo que me voy a casar. Señor, ¿cómo está? De verdad que eres una afortunada, mi vida, porque la fecha está disponible, así que no tenemos ningún inconveniente en organizarte tu matrimonio. Bueno, Sarita, te dejo, que ya le voy a dar la noticia a mis papás. <risa> <risa> Señor, ¿ya está listo el Internet? Sí, sí, sí, ya, ya era tener señal. ¿Sí? ¿Usted por qué no se queda? Es que imagínese que tengo que hacer una llamada muy importante y no se me puede caer el Internet. No no, no, no, no, no se preocupe que seguro que a usted no se le cae nada. ¿Perdón? No se preocupe que yo la espero. Es que imagínese que me voy a casar, pero mis papás están en Medellín y apenas les voy a contar. Ah, ¿se va a casar? El novio tiene que ser un tipo muy pinta o tener mucha plata para levantarse semejante en Britán. No cualquier burro puede hacerlo. ¿Sí o qué? El novio soy yo. <risa> sí, sí, claro, y yo soy el rey de Inglaterra, pero es que me encanta instalar banda ancha en mis ratos libres. ¿Es en serio? ¿Yo soy el novio? Mi muñeco, entonces yo los voy a saludar y después te presento listo. Claro que sí, mi amor, muñeca. Se Será hecho que el muñeco asesino. Pero, Patojita, no me presento hoy con sus taitas. Míreme estas fachas. Por lo menos dejo hoy me lavo la lagaña, ¿sí? Mi amor, pero eso qué importa? Además, bebé, yo no me aguanto. No, yo les tengo que contar ya. Yo lo que voy a hacer es que los llamo y tranquilo, mi amor, que yo les digo que tú estás pintando las paredes de nuestro futuro hogar. Mm besito español, te amo. Ay, mira, ay, ya contestaron. No hola, mi amor, cómo estás? No esperábamos tu llamada. ¿A qué se debe tan maravillosa sorpresa? Hola, papi, hola, ma. Pues bueno, precisamente los llamé porque les tengo que contar algo muy importante. ¿Qué será, mi amor? Bueno, ustedes saben que yo soy novia de Mark. Hace seis meses, ¿cierto? Ah, María. Más mentado que Marc cualquiera, pues, pero como no lo has presentado... Ay, pues, es que precisamente de eso les quería hablar. Lo que pasa es que Mark está aquí a mi lado. Oh, ¿Está contigo ahí? Pues, preséntanoslo. ¡Ay, no! ¿Qué es esta emoción? Espérate, espérate un momentico. ¡Angie! ¡Angie, vení que la niña nos va a presentar al novio! Hey, ¡Venga! Ay, ¡No puedo creer! ¡Por fin vamos a conocer al tal mentado Marc! <risa> Marca nombre inglés, oh. Ma. ¿Qué pasó, pues, Ma? ¿Eh? Ay, muchachita. ¿Cuántas veces te he dicho que no uses ese escote tan oh. vulgar? Estás exponiendo los pulmones. Ya, pues, Vaya, oh. tápese, tápese. Angie, ve, tu hermana por fin nos va a presentar a su galán. ¡Ah, ¡Sí! Pero bueno, tienen que tener en cuenta que él no está, pues, así súper arreglado porque es que estaba pintando el apartamento. Ay, pero igual se ve tan lindo. Parece Mario Bros así con ese overol. Está súper lindo. Ya se los presento. Amor. Vení pues que te quieren conocer. Ah. Hola. Hola, buenas tardes. Pero no, pero no es rubio y, y le falta como clase, ¿no te parece? Good afternoon. ¿Tú eres el tan mentado mag? No, no, no, no, señor, yo soy el técnico del Internet. Sí, lo que pasa es que la señal está molestando y pues vine a arreglarla para que la señorita les pueda dar la noticia de la boda. ¿La boda? ¿Cómo así, mi amor? ¿Te vas a casar? Ay, sí, sí, es que precisamente para eso los estaba llamando. <risa> Qué gran sorpresa, felicitaciones. Ay, pero qué tan bueno, mi amor, porque yo ya estaba preocupada, pensé que te ibas a quedar vistiendo santos. <risa> <risa> qué susto nos diste, mi hijita. Perdón, muchacho, perdón, no, no, con todo el respeto, joven, lo que pasa es que... Pues la verdad, usted no tiene así un aspecto como muy inglés que digamos, ¿no? No, no, no, no, no, no. Y los ingleses son como sí. azules y hablan inglés. ¿Hablan pues inglés? qué pena, pues, qué pena. No, no, no. Don Worry, Don Worry, que yo entiendo. Don Mark, Don Mark es el príncipe azul que todo papá siempre ha querido para su hija, claro. Sí, sí. Un rubio, guapo, alto, simpático, elegante. Un galán con pura pinta europea. Bueno, ¿y dónde está el novio? Ay, sí, Ay, sí, estamos ansiosos por Ay, conocerlo. Pues bueno, ya, sin más preámbulos, aquí está Mark. ¿Qué es esto? Cuidado, se le mete un delincuente. No se atreva a tocar a mi hija porque yo. ¡Ay! ¡Y cojo en las mechas! No, no, no, suegritos, tranquilos. Yo soy Mark. Sí. <risa> Si ¿Ah? ¿sí está secuestrada dos a tres veces. ¡Mi mami! Ese. Ese es el futuro esposo de mi hermanita. Eh, pero. <coughs> ¿Acaso tu nombre no es Mark? Nombre inglés? Bueno, en el pueblo así me dicen Mark, pero mi nombre completo es Marco Antonio Tinjaca Marco Antonio qué? Ah, yes. Ay, trágame tierra. No, no, no, no, no yes. ¿qué es no, no, sí, aguacatico no, poniéndome poniéndome titino para las nenas, ¿por ¿sabes? <risa> Pues uno no ser el padrino de tu matrimonio, hombre. Además, uno, ¿cómo no va a ir a un matrimonio de esos si uno sabe que en esas fiestas se consiguen unas peladitas? Y todas buscando su media naranja. Pero con lo exigente que es, yo no creo que usted se consiga una media naranja. Y si la consigue, capaz que la exprime. Además, yo hace dos meses estoy saliendo con Samantha. Ah, bueno, pero con Samantha sí le está yendo bien. No, parce, no. ¿Cómo te parece que está gorda? Además, por lo que yo le dije, se puso a hacer ejercicio. Y con esa ejercitadera no haces sino sudar. Y vos sabes que el sudor y yo no lavamos. No lavamos. Me hasta vómito. Hombre, te llamo más tarde, que me está llamando Lavarrotes. Chao. ¡Ey! Me vine tratando desde mi casa. ¿Mm? Llevo una hora de cardio. Definitivamente este kilo de más me tiene sudando la gota. ¡Gorda! ¡No me de gordas mi esmal! ¡Por Dios, qué te pasa! ¡Ay! Mírale las mechas, pues. Ay, no. ¿Y ese diente qué puede? Ay, no. no. No, no, no, no. Yo estoy en shock. Yo estoy muy confundida con esa impresión, mi amor. Ay, no. Pero es culpa tuya, Coquita por ponerlas las niñas a ver películas como La Villa y La Bestia. Ahora creen que cuadrarse con un mozo puede ser romántico. ¿Vos te lo que van a decir nuestros amigos del club? Ay. la familia? Ay, ay, ay. ¿Esto tiene que quedarse en secreto? Pues claro que sí. ¿Y si está embarazada? No, que se te vuelva la boca chicharrón. Así empezó el planeta de los simios, acuérdate. Ay, mi hermoso, no digas eso. Venga, para quejarte, arrocito con huevo. ¿Y el huevo? No, no, no, no. El huevo antes del matrimonio sospechado. ¡Qué <risa> <¡Ay>, ridículo! <risa> yo vivo para ver que sonríes esa <risa> gente. ¿De verdad? Sí. Pero tenemos que ser sinceros y hace mucho tiempo yo no veía a la niña tan contenta. ¡Qué contenta, Enrique! ¡Qué contenta! Yo también la vi muy contenta el día que le regalaron un cucarrón de mascota, pero eso no quiere decir que tenía que casarse con él. ¡Eh, Lauriano! Pero no es lo mismo. Pues claro que no es lo mismo, porque el cucarrón por lo menos sirve para algo. Es claro que el tipo ese la tiene engañada, la tiene embrujada, hasta la habrá emburundangado. Pues yo no sé, pero yo he visto a la niña muchísimo mejor. En estos meses se ha mejorado mucho de, de allá arriba, vos sabes lo que estoy diciendo. Hace mucho rato que no se nos chifla. No te entiendo. Eh, María Lauriano, no te hagas el tonto. Vos sabes perfectamente que la niña está un poquito... Cucú", y cuando se le sale la chiflada que lleva adentro, se pone insoportable. ¡Cuca, por Dios! Pues yo no sé. Pero desde que está mentando al tal Mark, yo le he notado menos perturbada, menos bipolar, más feliz. Bueno, ¿y porque está más feliz? ¿Vamos a permitir que se case con el eslabón perdido? Yo tengo que evitar esa boda como sea. ¡Ah! ¡Deja de hablar bobadas! Yo no creo que sea una bobada. Yo sí creo que tu familia y mi familia se deberían conocer antes de la boda. Pero es que su madre sabe que mis taitas son gente de finca. A ellos no les gustan dejar vainas por Skype. Ellos quieren todo cara a cara. <risa> Ay, bueno, yo no sé, tú eres el que los conoce, pero si tú quieres que los de la calva y los Tinjacas se conozcan el día de la boda, pues así será. Eso. Mejor brindemos. Porque el matrimonio de Lady Di va a ser una reunión de salón comunal al lado de la nuestra. Mi amor, nuestra boda va a ser la más hermosa del mundo. Eso. ¡Salud! La más hermosa del mundo. ¿No puedo creer que se llegó el día? Sí, mi nena. Y 32 somos las personas invitadas. A mí me parece un número perfecto para una boda familiar cálida, acogedora y fácil de controlar. Todo está tan hermoso, mis y la decoración te quedó espectacular. Y te privas con el pudín, porque el chef se pegó una esmerada. <ríe> Hizo una réplica exacta en ese ponque del que le hicieron a la reina de España el día de su matrimonio. ¡Ay, oh. no me muero! Pero vos le contaste a Laura lo del cambio de look. Yo fui solito por mi cuenta del salón de belleza para que me dejaran bien pinta. Ay, hombre, ¿pero por qué no le consultaste? Ay, porque la idea era sorprenderla, para que me vea bien papacito. Hermano, me hice la queratina. <risa> <risa> ¿Pero en el pelo o en las tetillas? Ay, el peluquero dijo que queda igualito a Tom Cruise. ¿Pero será el hijo de Celia Cruz? Hombre, ¿no te afectaste? Sí, claro. mire. No, me refiero a ese par de kiwis que tenés ahí como tetillas. Es que vos como que no te rasuras ahí desde que no graduamos en la universidad. Oh, eso de depilarse el cuerpo es para los que les mamaga gallo el bundillo, ¿no, señor? Además, a Laura le encanta. ¡Qué asco de tetillas llave! ¡Tenés más pelo que testículo en náufrago! Hasta estoy pensando en hacerme las trencitas von Marley. ¡No, bon, Manu! Bon, Manu bon Mar no, ¡No! no, no Manu, porque hay que verón. Oh. No, bueno, ya me voy a preparar para la ceremonia. Tu papá dijo que se encargaba de conseguir el cura. ¿eh? Claro, Monseñor Monsalve. Eso, a Monseñor Monsalve. Es que imagínate que él es el que casó a mis papás, a mis primos, a mis tíos, bueno, mejor dicho, la casaba toda la familia y tiene una mano bendita, porque hasta el momento no tenemos el primer divorcio y los debe querer mucho porque mira que venirse desde Cali para Bogotá solamente para oficiar tu ceremonia. Ya hijo. ¿En cuánto tiempo es que vamos a llegar? Ya vamos a llegar, padre, si Dios quiere. No, si Dios siempre quiere. Son los hombres los que contrarían su santa voluntad. Gracias por recogerme en el aeropuerto, José. Eh, yo no me llamo José, yo me llamo Jesús. ¿Cómo así? Juraría que Laureano me dijo que usted se llamaba José. Eh, sí, es que yo me llamo José, Jesús, José Jesús, o sea, Jesús José. Eh, mejor dicho, no me confunda, padre, dejemos así. Uy, hasta aquí llegamos, padre. Imagínate que me contó mi papá que apenas Monseñor supo que yo me iba a casar, él mismo dijo que solamente él podía oficiar la boda. Tu papá <ríe> tiene que estar muy feliz. ¿Feliz? ¿Y por qué voy a estar feliz? Ay, mi amor, yo sé que este es un paso muy difícil para todo padre. Es un paso, sí, pero es un paso al abismo. Es que... No he podido dejar de pensar en cómo saldrán mis nietos. Ojalá el mamarracho ese salga estéril e impotente. Nunca en mi vida había visto un tipo tan feo. Ay, pa, ¿qué importa que sea feo? Además, dicen que, que la que come feo se le sube la defensa, ¿cierto? ¿Ah? ¿Y cómo sabes vos? Pues yo lo, yo lo vi en una revista de esas vanidades y de esas. Sí. ¿sí? ¿Ah? ¿Qué pasó? Eh, ay, padre, es que parece que se nos jodió una llanta. ¿En serio? Sí, sí, la de la, la de la izquierda, la de la derecha, la de su lado, mejor dicho, padre, la de su lado. Usted me da el favor y se baja y mira. ¿De verdad yo tengo que ir a mirar? Vaya tranquilo, padre, nadie lo va a secuestrar ni nada. ¿Cómo, vea? Eh, que es que esa paranoia, padre. Hágame el favor y mire a ver si la llanta está pinchada. Es para yo ir andando el carro y, y vemos para no quedarnos atascados. Ok, ok. Vaya, vaya con Dios. Uh -huh. Y no quiero ni pensar en cómo será esa familia. Uy. Pues puede que no sean tan pinchados, pero Laura me contó que si son de mucho modo, sí sí sí, sí. tienen plática. Pues aunque la Mona se vista de seda, Mona se queda cuquita. Ah, ya, Lauriano aceptalo. La niña se casa hoy. Ay. Y no hay nada que podés hacer para impedirlo. Ay. Punto. Es Oye. cierto, pa. Mueve el carro a ver. O sea, Jesús. Jesús. ¡No! ¡Blasfemo! ¿María? ¿Cuál, María? ¿Qué tiene que ver la Virgen Santísima con lo que está pasando aquí? No, tampoco era para tanto. ¡Aló, monseñor! ¡La bendición! Eh, eh, sí, que Dios eh, me lo bendiga y me lo guarde. Monseñor, eh, le adelantaron su vuelo. Tengo entendido que llegaba más tardecito. Pero sabe que no se preocupe, porque en 15 minutos al aeropuerto. Eh, eh, no, no, eso te quería decir, mi perro, eh, hijo mío, que, que no hace falta que me recojas. Yo ya tomé un taxi en el aeropuerto. ¿Un taxi, monseñor? ¿Usted quiere que don Laureano me mate? ¿Me va a matar? Eh, no, no. Eh, relax, tú relax, que ya hablé con don Laureano. ¿Sí? ¿Y, y qué dijo, monseñor? Eh, nada, que, que tú relax, que te desconectes, que todo bien, que apagues el celular, que te vayas de viaje, que él está muy ocupado en la boda, que, que te dar un aumento y todo para que dejes de ser tan cansón. ¿En serio? Sí, sí, sí, adiós. Que tengo que ir, adiós, adiós. Que Dios lo bendiga. Que... ¿Sí? Abrámonos, abrámonos. ¿Sí? Que este cucho se va a despertar. Oh, no. oh. Oh. Oh. Estás divina. Yo estoy segura de que este va a ser el día más feliz de toda mi vida. ¡Ay, Ay Dios mío! Ay, ¿Qué es eso? ¡El pues apocalipsis! Ve que es ese ruido tan boleta. Miércoles, llegó mi familia. ¿Quién le está haciendo ese ruido tan infernal? Suegritos llegaron los Tinhakachi Puros levantados, gamines con plata. Este está poniendo muy bueno. Mm -hmm. Gracias por el piropo. Ah, oh, No, no, mucho gusto. Yo soy Manuel, el padrino aquí en la boda del hombre. Encantada. Yo soy Sara, la organizadora ah. del evento. Ah, ¡Qué bien! ¡Ve, qué emoción! Llegó la familia de Mark. ¿Oíste? Pero esos sí parecen ingleses de verdad, ¿verdad? Eh, ay, gracias a Dios. Y entonces, el moscorrofio se será recogido. ¿sí? ¡Ay, coño! ¿Y de su familia? Eh, no, ese es el decano de la universidad a la que nos graduamos. Pero es como un segundo padre para mí. Eh, lo odia. Bienvenidos. <risa> Sigan, allá al fondo está el arroz con pollo. <risa> ¿Y dónde está su familia? Mi familia es... esa. Ay, ay, ay, ay, Jesús, María y José. No, no, no, no, no. Son Arnovio, Glubilda y Jérfilo. Segritos, mis papás y mi hermano. Mucho gusto. Yo soy el taita de Marco Antonio Tinjacá Chitiba. Mi esposa Glubilda de Tinjacá. Y mi primer primogénito... Jérfilo Tinjacá. Gérfilo, qué nombre tan autóctono, ¿cierto? Ah. Tiene nombre de enfermedad contagiosa. A mi hijo Gérfilo le pusimos así por su tío Germán y su madrina Filomena. <risa> Donde hubieran conocido a mi prima Elma y a mi tío Amador le hubieran puesto Elma Amador. <risa> Yo soy Laureano de la Calva. Mi hija, Angie de la Calva Canosa, y mi esposa... Coquita. Eh, mucho gusto. Coquita Canosa de la Calva. Perdón, ¿se puede saber de qué se ríe? Porque a ella le pusieron nombre de órgano genital. Ay, ay, ay, ay. ay. Les pido un poquito más de respeto, porque es que mis apellidos respaldan el abolengo de la familia. Orgullosamente soy canosa por parte de mi difunto padre y de la calva por mi esposo. miren mi señora, nosotros respetamos su intimidad, pero si usted es canosa o calva de la cuquita, eso no es problema nuestro. Menos mal la tribu está chiquita, porque yo no podría soportar una cantidad de gente de esta plaga hoy. Ah... ¿Y esos quiénes son pues quiénes van a ser los familiares que vinieron al casorio papá venga le dije que era un matrimonio solo para 32 personas ¿Y qué es lo que está pasando ah? ¿Usted no se ha casado con los canosos de la calva y ya se está avergonzando de la familia? Oigan, ¡Ya está perdió el garlao ancestral! Y si es por plata, mijito, por plata no se preocupe. Plata es lo que hay. ¿Cuánto hay que pagar por la boleta para los invitados? Papá, no es por plata. Lo que pasa es que el chef preparó comida francesa solo para 32 personas. No le va a dar el tiempo para prepararle a todo ese pocotón de gente que trajo. Si es por eso, tampoco hay problema por la tragantina. Nosotros venimos preparados. <risa> Ay, ay, ay, son unos salvajes antropófagos. Carne fresca y sana, como debe ser. Pero es que el, el chef francés no va a poder preparar eso. Por eso no se preocupe, su merced, que para eso trajimos a la tía Gilomena. Van a ver cómo la tía Gilomena sabe preparar ese cabrito y esa petitoria para chuparse los dedos que tendrá la maleta el cura. ¡Ey, padre! ¡Padre! ¿Qué pasó, Chucho? ¿Qué pa... no amenaza a su mamá. Usted si es que hasta el curita dormido le dan la jeta, ¿sí o no? que va? Me agarró desprevenido dije hecho Chucho, que haga el favor y se comporte como todo un profesional, con toda la madurez del caso. Sí, mamá, pero a mí me da miedo pegarle a un cura. Esas cosas Dios las castiga. ¡Ay, no! ¡Ay, que Dios me libre de terminar quemada quemado en el infierno! Boa. Se burle de mí, mamá. Además, por culpa suya es que estoy en este enredo. Sí, ya tengo aquí los datos del paciente. Ay, mi amor. Prepárese, porque ya tiene la oportunidad para hacer su primer secuestro. Bueno, mamá, yo voy. Pero que conste que a mí no me gusta eso. Claro no que no me gusta eso. Y no quiero más reproches. Me hace el favor y me cuida bien el curita. Y por la noche lo sueltan en una iglesia. Sí, señora. Y me voy porque se me hace tarde para hacer el almuerzo. ¡Masaca! ¿Cómo se te ocurre decirme a estas alturas del paseo que no puedes venir? está buena, la gordita esta. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Vinieron más invitados de los que habíamos presupuestado. Pues, lo siento mucho. Pero yo tampoco tenía presupuestado que iba a encontrar al amor de mi vida. Qué pena, pues, es que yo estaba escuchando. Pero, si quieres, yo te puedo ayudar con la organización del evento. Ay, niño, ¿cómo se te ocurre? Tú eres un invitado más y yo no puedo ponerte a ti a sudar la gota gorda. Ay, no me hables de sudor ni de gordas. Por favor. ¿Cómo? No, eh, eh, no, que para mí ayudarte sería un honor. Pero es una ayuda estrictamente profesional. ¿Cómo así estrictamente profesional? Ay, es que ya me ha pasado en otros eventos. Han intentado pasarse conmigo y no, no lo puedo permitir porque primero estoy trabajando y segundo, todos se han ido con su buena bofeta. <risa> ¿Cómo se ve que no me conoces? <risa> Soldado advertido no muere en guerra. <risa> Hijo, por el amor de Dios, ¿qué está haciendo? Fue pues chupando vino, padre. Oiga, ese vino de consagrar sí que es rico, ¿no? ¡No seas culcón! A ver, ¿qué más hay por aquí? Uy, no, padre. No juegas, que esto también es whisky de consagrar, entonces. Eh, bueno, suelo tomarme una copita por las noches para poder soñar con Los Ángeles. Y para verlo, está bien, sí o no. Pero hágale, padre. Pero mejor sigamos con el vino, padre, porque dicen que mezclar es malo, sí o no. Hágale. Bueno, hijo, le voy a recibir una copita, pero de whisky. Ah, caray. Dad de beber al sediento, dijo el señor. Pues si eso fue lo que dijo el señor. Hagámosle sí o no. Hagámosle caso. Para ver, angelitos. A ver. Ah, y ya se lo mando. Hijo, necesito evacuar. Estoy que me hago. Bueno, sí, señor. Pero no se me va a volar. No. Seguro que no. Ah. Malas noticias. De Monseñor no se sabe nada. Y José. sigue con el teléfono apagado. Pero, ¿cómo así, pues? ¿Y cómo porque apagó el teléfono, José? Y ya llegaron todos los invitados. <risa> <risa> <risa> Nena, y llegaron más de los que teníamos presupuestado, porque en total eran 32. Pero yo creo que llegaron todos los familiares del pueblo de Marc, porque ahora son como 70. ¿Vinieron todos los familiares del pueblo? ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¿Y entonces cómo vamos a hacer con la cena? Pues los aborígenes eso mandaron a traer comida de la plaza. Porque pues gracias a Dios el cabrito desapareció, ¿no? Tranquilízate, hombre francés, que si no alcanza el pato danés, allá tenemos un plato que es muy parecido a ese. ¡Oh, la la! ¿Y cuál? es Pescuezo de gallina. <risa> Además, tranquilo que mira, aquí hay lechonchullé, le y la cabeza de la lechonera. <risa> oh, por Dios, yo me voy a morir! Me quiero sea, tranquilo. Además de chingar que yo sé que vos no sos francés, vos sos colombiano. Ya, tampoco me boleteé. Ay, entonces con qué quiere que le salga yo si no hay suficiente comida? Ay, no, que les traigo insulso, les traigo porcella! ¿No ve que íbamos a preparar un cabrito y yo no sé cuál Melo se lo robó? Ay, oh, oh, me voy a morir, me voy a morir, me voy a dejar. A... Ay, ay, no. Um. Consigas un traguito ahí. Ay, ay, ay, ay. Ay, no, me va a agarrar algo, me va a agarrar algo. Con... Con... Ay, mucha clase, esto está bueno. Sí. A grande. Ay, ay, era... La escucha bien. ¿sí? Sí. Ágale, pues. Ágale, pues. Ágale, ahí, ágale. Ay, que la ve tan la garutica y todo. Miren <risas> lo que es harta ay. Ay, puro pichón santanderiano. ay, ágale, ágale. Ágale. Ay. ay, gracias por hacer esto. Lo que pasa es que a mí sí me dio mucha tristeza esa de esa ética que usted hizo cuando dijimos que íbamos a matar a Otavio. Ay, luego por qué le ponen nombres y se lo van a comer? Pues es que nosotros tenemos la costumbre de ponerle nombrecito a los animalitos. Ay, ¿será para cogerles cariño? Eh, eh, en veces sí, y algo, otras no. Pero eso tiene sentido, ¿O sea, ¿no le pasa que usted se come con más ganas a alguien cuando le coge cariño? <risa> ay, ay, ay, ay, ¿está bien? Sí, es que me. Es que me atoré con las babas. Ah. ¡Ay! Sí, Jesucristo, pero no, yo ya estoy como recuperadito más sí, bien. Sí, sí, Como repuestico. Sí. Uh. Ay, mira, todo. Vamos, mira la cara. Sí, o sea, aquí huele el animal, aquí. Sí. sí, vamos, vamos. Lo que empieza mal, termina mal. Pues solamente espero que este matrimonio no termine en divorcio. Calle esa cuca, señora Boca. Eh, Digo, calle esa boca, señora Cuca, no diga eso. Que nada de eso va a pasar. ¿Divorcio? No. ¿Pero, pero usted por qué dice eso? Si ni siquiera nos, nos hemos casado, usted. ¿Cómo va a, a, a divorciarnos ya? Yo, ya? yo no entiendo, yo no los entiendo. ustedes. Aquí no, cálmate, aquí no. Calma, calma. Bueno, ¿qué, ¿Qué pasa? Es que la niña le va a dar uno <risa> de sus ataques. Ay, no, se chifló, ahora sí se chifló no, del todo. No, no, calmate, no. cálmate cálmate pues, calmate. Bueno, pero ¿qué hacemos? Pues no, nada, no, nada, no, no, no, no. esperará a que se le pase solo, porque no hay poder humano que la pueda calmar. No. No. No. ¿Cuánto más va a durar esto? Ya llevamos dos horas de retraso. Sí, la vena es preocupante. En la capilla ya todo el mundo está mamado de esperar y Monseñor no da señales de vida. Salgamos a ver. Si yo sigo aquí encerrado, me voy a volver loco. Vamos, vamos. No, espérate un momento, espérate. Ya, no te preocupes, tranquilo. Ya, que no puedes ver a la novia antes de la boda, que es un mal agüero. ¿Qué tal que les vaya mal y el matrimonio les dure toda la vida? Tranquilo. <risa> Amor. ¿Qué pasa? Estoy un poquito nerviosa. Tú estás es. divina. Y, y, y tú estás hermoso. Te hiciste la queratina. ¡Stop! ¡No reveles mis secretos! También me inyecté Botox en los glúteos. <risa> Yo sí sabía que tanta belleza no podía ser natural. <risa> es que definitivamente no hay gente fea sino pobre. <risa> Ridículo. Vos sos muy tonto. Yo vivo por hacer que sonríes a ti. Ay, qué suerte tiene esa muchachita. Ay, su merced linda. Ay, qué placer conocerla, mamita, de verdad. Ay. Virgen Santísima, yo la verdad no me la imaginé que fuera tan bonitica, de verdad. está muy linda. Señora Gublilda, qué alegría conocerla. Usted también es más linda de lo que me habían hablado. Sí, mucho gusto, su Marcé Arnovio, Tinjacá, su futuro suegro. Ah, mucho gusto, don Arnovio, Marc, me ha hablado mucho de usted. Sí, a, sí. yo también me han engarlado bastante de usted, pero la verdad, pues... Me la habían describido como más repuestica, como bien tableadita, como así, como de dónde agarrar. ¿O será que su merced tiene parásitos de esos que lo secan a uno? ¿Su merced cuánto hace que no se purga? Ah, y aprovecho también para felicitarla aquí por ese muchachote que se consiguió. Tiene un hombre de buena familia, bien preparado, bien estudiado, bien hablado. Un pulcro como el que más. Se baña todos los días, así no haya hecho el cuerpo. Bueno, discúlpenme por interrumpir la descripción del pedir y del Chando Sueste, pero bueno, de su cachorro. Pero me apena ser portador de malas noticias. La boda. Tiene que cancelarse. ¿Qué? Monseñor Monsalve no aparece, ¿no? Al fin no llegó. Ya, mi amor, tranquila. Alguna cosa tenemos que hacer. Bueno, no se hable más. La boda se suspende. <risa> Yo también estoy de acuerdo. Eso son cosas desde arriba. Que se por Porque más bien no la aplazamos tantico mientras averiguamos qué pasó con el cura. Eso. Sí. Me parece perfecto. ¿Aplacémosla, qué, 15 años? No, oh, aplacémosla más bien 30 años. O a sea, yo me gustan los números redondos. Las cosas buenas se hacen esperar. ¡Camile a ver! Oh, oh, ¡Un momento! Yo propongo empecemos las cosas al revés. ¿Cómo hacen que al revés? Eh, pues que primero le pegan al peluche y después legalizan la vuelta, ¿sí o no? no. <risa> eh, eh. Bueno, pues que primero lo que es la, la fiesta, nos emborrachamos y todo, y después sí la misa. Pues claro, con eso la gente no se nos desespera y damos tiempito para que aparezca el cura. Sí, ¿No? sí, sí, sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, sí, es muy buena idea porque la duda no se puede cancelar. Vámonos inmediatamente y le comunicamos las buenas noticias a todos los invitados. Vamos. Sí, sí. sí, vamos, sí. vamos, vamos, vamos. vamos. Oh, gracias, señor caído. Hijo, ya terminé de evacuar. Venga, mi una manito, hágame la caridad. ¡Shh! eso es pecado. Van a picar los yaibíes. Con cuidado, con cuidado. Ay, Dios se lo pague. Dios se lo pague. <risa> Hijo mío, <risa> no sabes cómo te extrañé. Oye, rico verte también gracias, suegrito. No no, no, no, no, gracias tengo que darte yo por venir a la boda. Bueno, a ese circo inventado por esa tribu de gitanos que invadieron el club. Tienes que recuperar a la niña. Es que a Laura se le estallan las pepas mal. no, uno. Está loca, no, mal, no, mal no, crazy, no, y así. no, no, no, no, no. estaba. Ya está totalmente recuperada. Estuve en el sanatorio. Además, yo no te estoy pidiendo que vuelvas con ella, sino que la salves de ese apocalipsis zombie en el que está metida. Pues sabes que yo soy un hombre de negocios, ¿no? ¿Qué te parece un aumento en el porcentaje de las acciones de la empresa? ¿eh? No. Digamos, 5%. Eh, ¿Dijiste 10? ¿Dijiste 7? ¿8 y qué tengo que hacer? Tienes que seguir un plan que yo me inventé. Al pie de la letra. Ven. Señoras y señores, hemos tenido unos pequeños inconvenientes. Me digo que cancelaron la boda. ¿Y qué? ¿La plática del regalo se perdió? Monseñor Monsalve, que es el encargado de celebrar la ceremonia, está un poquito retrasado. Oh. No, no, no, no, no, esperen les explico. Que la ceremonia se va a oficiar al final. Ahora los vamos a invitar es a todos a disfrutar de la fiesta y después si sí, venimos a esa ceremonia tan linda que les tenemos preparada. Y entonces dejemos que sean los mismísimos novios sí. los que nos conduzcan sí. hasta el salón de ceremonia. Sí. ¡Señoras y señores! Los anfitriones de esta hermosa reunión. Mi gran amigo Mark y su linda esposa Laurita. Ay, mi amor, tan hermoso. Está todo nervioso. ¿Es tu primera vez? No, yo ya estaba nerviosito muchas veces antes. <risa> oh, que si es tu primera vez bailando el vals. ¿Se nota? poquito sígueme y cuenta un, dos, tres, un, y dos, ahora tres, un, invitamos a bailar a los padres de los novios. ¿Vas a ver el ridículo que hacen estos indios aquí? Ay, deja la bobada, pues ya, deja de disponer la fiesta. Esta es la noche más feliz de la niña. No, lo que pasa es que estos indios con plata son impredecibles. Y así como van las cosas, esta puede ser la última noche de mi vida. Deja la bobada, que eso no va a ser así. Y sonreí que nos están mirando, mm. <risa> mm. Mire, mija, cómo nos están viendo. Los tenemos con la jeta abierta. Seguro que no tienen ni idea de la clase que tienen al frente. Arnovio, me hace el favor y deja la bobada. Esto no es una competencia ni cosa parecida, no, señor. Es el matrimonio de su muchacho y usted tiene que aprender a respetar. ¿Cuál respetar? Los que tienen que respetarlos son ellos. ¿No ve cómo nos están mirando con el rabo? ¿Qué? Del ojo. Sabe qué? Mire, deje la pendejada y váyase acostumbrando porque muy pronto vamos a hacer familia, mío yo de esos ojos. Prefiero caer en las drogas que en ese círculo jaminar tan chimbo. Bueno, y como es tradición en este tipo de ceremonias, los padres intercambian parejas. ¿Qué? ¿Qué? Uy, no le dije que estos son unos degenerados. Hasta su hija serán. Ay. Camina su merced, venga, nos angoloteamos un tricito. Ay. No, sueltecos, mejor sueltos. Sí, sí. Es el momento en que todos los invitados pasen a la pista de baile A acompañar a esta hermosísima pareja ¿Y tú qué estás haciendo acá? Tu papi me invitó, espero que podamos ser amigos. No, no, no, Giancarlo, eso no es una buena idea Ay, a ver, Lau, cálmate, en serio yo te entiendo, pero es que ahorita que te veo así vestida de novia, toda linda, me di cuenta lo mucho que perdí cuando te dejé ir. Bueno, y como ya es costumbre, los novios nos tienen preparada una hermosa sorpresa. <ríe> Y al mejor estilo de la bella y la bestia esta pareja deleita a los invitados quienes claramente disfrutan del baile ahora viene el paso del pescador Ay, acompañado de algunas nalgaditas eh, muchos cara la sorpresa de todos, el boyaco y sus familiares sorprenden, que ¿Con un baile sexy? Bueno, si a eso se le puede llamar sexy. ¡Uy, Dios mío, qué vergüenza! Digo, que interesa a estos tres. ¡Hacen el paso del martillo! ¡Una patada al aire y contagiaron a todos con el paso del boyaco! ¡Nalgada! Y rematan mostrando pelo en tetilla, eh, digo, pelo en pecho. Y las reacciones del público nos hacen esperar. Creo que de postre vamos a tener crema batida mal, weón. Y ustedes no saben en lo que se están metiendo. Todavía es tiempo de que se arrepientan, si quieren, porque no. después me lo van a... allí allí va cuando a la cocina. ¿Qué fue? ¿Se tiraron? ¿Por ¿Eh? ¿Eh? qué? ¡Que te da tiraron! por qué se qué se tiraron me toqué! ¡Ay, chávelo! Vale, <risa> vale. Una consulta. ¿Sí? Chiquita. Chiquita. ¿Usted se confiesa? ¡Claro! También cometemos nuestros pecadillos de vez en cuando. Ah, carajo, ¿Sí? ese padre es degenerado. <risa> no, no tanto. Ah, vamos a hacer un trato, vamos a jugar a las confesiones. ¿Y cómo es eso? Es muy fácil, tú te confiesas, yo me confieso, toda la gente se confiesa. Nosotros os confesáis. el mundo, por las calles, la sincería. <risa> y el que confiese el pecado más barro se toma un trago fondo blanco por impuro. ¡Por impuro! <risa> Bien. Bien, salud. Salud, salud, salud. salud. <risa> salud. Mm. Empiezo yo, Pael. Oh, mon Dieu, no me hacen. miré mi obra, maestra. Oh. Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Ay, Dios mío. Vamos. ¡Ya, ya, ya! Dos, tres, dos, el espacio allá va, toma aire y cuando se sienta bien, ella regresa solita. Yo sí quiero agüita. Acuseme, padre. No, no pongas esa cara. No, es que es que la cagué feo. Cuando yo era chiquito, yo fui monaguillo. Ya. Y, y yo sí cometí mis errores. Yo sí, una vez hice gárgaras con el agua bendita. Y ¡Ah! Yo me robé un, un dinero de las limosnas. No. Así. Pero lo más terrible, terrible. Y yo sí le eché arequipe a las obleitas. Esas obleitas. Son hostias, gran pendejo. Sí, yo la cagaba. Mm, pero muy feo. No importa. Endulzaste un poco el camino del martirio del Señor. Oh, estás absuelto, estás absuelto. Oh, Perdonado. Su atención, por favor. Voy a pedirles un poquito de silencio porque ha llegado el tan anhelado momento del brindis. <risa> muy bien. Don Laureano, ¿será que usted quiere pasar aquí y regalarnos unas palabritas? Vamos a brindar con cerveza y no con estos orines de caballo con los que brindan estos hediondos. El mío es un pecado grave, lo que se dice grave, grave, pero maldadoso. ¿Cómo te parece? En cierta ocasión había sido yo invitado a una fiesta de un señor... Que se iba a casar. Uy, el man sí la cagó feo, pero eso tampoco es tan grave. No, no, no, espérate, espérate. Entonces estábamos en la fiesta de despedida del soltero del señor, ¿no? Eh, ya la gente se había ido y nosotros nos habíamos quedado echándonos todavía unos traguitos, como Un estamos traguito. haciendo ahora. Los lo de, lo de Pirnos, los ¿no? de Pirnos. Sí. Cuando suene el timbre, timbre. Voy Para. yo a abrir, espérate y verás, voy yo a abrir. ¿Y quiénes eran? Cuatro traguitos. Eso. Ahí viejo. No. La... no No, no, no, no. Cuatro. cuatro... ¡Ah! Esto. esto. Eh, Chicos. Eh, eh, eh, este. Eh, eh, eh, novios. Cuatro. Queridos amigos. Ustedes también. A todo padre le llega el momento de ver partir a sus hijos para conformar sus propias familias. Cuando conocí a este. Joven, por una llamada de Skype, estando yo lejos, en Medellín, me dio la impresión de que no estaba a la altura de mi hermosa hija. En cambio, hoy, cuando lo conocí personalmente, lo comprobé plenamente. Somos dos mundos distintos. ¿Al comienzo? Yo no estuve de acuerdo con esta boda. En cambio, hoy, me opongo rotundamente. Pero al fin, ¿qué le vamos a hacer? Los hijos no atienden las recomendaciones de los padres así estén al borde de un pantano lleno de cocodrilos. A su salud. Porque la mía, después de hoy, después de eso, no va a quedar muy buena que digamos. Salud. Salud también a ustedes. Espero que disfruten la comida. Es una receta familiar. Después de estas lindas palabras de don Laureano, ay, Dios mío, eh, don Arnovio. Será que usted quiere pasar aquí a defenderte, De eh, perdón, oh. a, a, a darnos unas palabritas también. ¡Ale, ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso! <tose> <tose> Y señores, ustedes también. Voy a ser erecto en mis palabras. Me encuentro muy satisfecho de tener reunida a toda mi familia junta. Y como a mí me gusta la política, quiero referirme a algo para que lo entiendan los más deslustrados. Yo también. Estoy de acuerdo en que este matrimonio es como engañar una zorra. O oh, mejor dicho, como dijo el caudillo del pueblo, es como meterle perfume a un bollo. Aclarando que el perfume es mi hijo. Salud. Porque la mía sí está buena. ¡Que viva el novio! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el novio! ¡Que viva! ¡Que viva! Y se me vienen encima. Se me vienen encima, imagínate, y me van me van desabrochando la sotana. No, se puso ¿Cómo buena te la ruta? parece? Sí, no, espérate, verás es que me me la bajaron. Uy, padre la cagó. Me bajaron Uy. la sotana, me la tumbaron, se la ¿Se robaron los dos hijos de mala Uy, no, madre. Ojo más el ¿Cómo te parece sus castigos de Dios. No, ya yo pues sin sotana uno Sucumbe, oh, la hombre. naturaleza humana flaquea pero, pero claro. eh, y me he sumergido, mi hijo, en una laguna insondable de la cual ya no guardo recuerdo. Afortunadamente. Pero si ya se le olvidó, es porque oh. ya pasó... Yo te absorbo también. Yo... <risa> absorbámonos, absorbámonos. Salud. Y, y absorbámonos. Ego te absorbo. Bueno, queridos amigos. Vamos a invitarlos a cosas más agradables. Es por eso que quiero que veamos un video que los novios han preparado para todos los invitados. Eh, sí, efectivamente, es un video que hizo exclusivamente el novio de esta fiesta para demostrarnos a todos que el verdadero amor sí existe. <risa> veamos el video. Oh. Mi patojita. Este escenario agreste y esta cámara oculta paparazzi van a ser testigos de un ritual de apareamiento rítmico producto de nuestro amor. Te amo. Corto, corto. Eh, no, yo creo que ya está bien hasta ahí. Paremos ahí el video. Ya no hay que ver más. ¿no? Mi amor, no seas tan tímido. Yo quiero verlo. No, no sea por fiada que, que ni que hubiera cámaras ocultas por ahí. Ay, ay, ay. Dale, dale. <risa> <risa> <risa> ¿Eso es un montaje! ¡Ese no soy yo! ¡Ese no soy, <risa> Ese no soy yo! ¡Este <risa> es el video! <risa> ¡Laura, espera! ¡Yo puedo explicarte! ¡Eh! eh bueno. Entonces, pues, voy a invitarlos a un breve descansito antes de continuar con todo lo de la ceremonia. Eh, sí, efectivamente. Quédense si hay tranquilitos, ¡no se muevan! ¡Ya regresamos! ¡Ay, papá! ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué no detuviste el video? ¡Ay! Lo que pasa es que me amenazaron. Me dijeron que si lo paraba. ¿Quién le dijo eso? También me dijeron que si sapeaba, me mataban. Pues me va diciendo de una buena vez quién le dijo eso o la que lo mata soy yo. Lo siento, amenazaron hasta mi familia. I'm sorry, I have to go. Está claro que alguien quiere sabotear esta fiesta. Mira, primero lo de Monseñor, luego lo del ponqué y ahora el DJ. ¿Y quién crees que sea? No tengo la menor idea, pero quien haya sido me va a conocer, porque mis fiestas no me las arruina nadie. ¿Y usted qué me mira? Es que vos no te has dado cuenta ese brillito tan lindo en los ojos cuando te enverracas ¡Conmigo no se pasa nadie! Mm, tan creía la boba esta. ¿Qué? ¿Aló? ¿Don Laureano? Sí, señor, para reportarle que perdimos a Monseñor. El curita se rascó. ¡Ve, ¿Eh, mijo, Mira lo que encontré. ¿Cómo así que está rascado? Sí, es que estábamos jugando a las confesiones. Y él se confesó y yo me confesé. Y luego a los travestis y nos absorbimos. Y el cura me amarró y se puso a bailar. Mire, que le quede bien claro, me lo trae inmediatamente para el club. ¡Lo antes posible! Sí, sí, eh, en estos días vamos para allá. Bien, ese no era el video. Yo hice un video igual, pero con nosotros dos. O sea, que vos le haces video a cuanta vieja se te atraviesa en el camino. Dime la verdad, ¿de dónde sacaste <risa> ese video? ¿A quién sobornaste? ¿Cómo? Ese video no lo pusiste tú. ¿Y entonces yo qué, Marc? Yo soy una más. Una más no, la segunda. Una. Tú sabías que Lorena fue mi primera novia y duré con ella 15 años. Yo llegué a ti prácticamente virgen. Ustedes saben que yo no he estado de acuerdo con el matrimonio. Pero tampoco voy a permitir que me lo humillen ahí al muchacho y menos delante de la familia. ¿Ah? Necesito saber quién es el que está saboteando la boda para darle su a boyacensi. Bueno, pero, pero, pero si no pusiste tu olvido, ¿entonces quién lo puso? ¿Eh? A mí la verdad el que me causa mala espina es ese tal, el exnovio de la Laura. Ah, ¿cómo así, na? la langaruta esa? ¿Invitó al novio a la boda? Pues, pues imagínese, eso me contó la hermana, pero no lo invitó ella, lo invitó juela ¿Y ese quién es? Ese, ese Gomeleche que llegó de última y todo emperijollado, que eso ahí camina como si estuviera masticando chicle con las nalgas y ajá, ajá. Ah, pues entonces necesito que me lo saquen de circulación, pero ya mismo. Sí. ¡Fo! Huele a puro zorrillo muerto, gas, ¿Qué es esto tan... eh, eh, María Doña Gurrilda, usted estaba por aquí. ¿Se siente bien? Estoy muy preocupada, Doña Coquita. Mire. Primero, no aparece el cura. Segundo, su marido y mi marido están haciendo todo lo posible por petaquearse el casorio de los muchachos. Luego aparece dañado el ponqué. Y ahora el cochino video ese. ¡Ay, no! ¿Y si se la llevaba también con la india esa, que hasta le tomaba foticos y le hacía videitos bailando carrangarótica? ¿Por qué no se casó con ella en lugar de casarse conmigo? Porque era mi papá el que quería que yo me casara con ella. Él quería que ella cuidara la finca y que le diera muchos nietos, pero yo no la amo a ella. Yo te amo a ti. Mire, doña Coquita, yo conozco muy bien a mi muchachito y la verdad, ama con locura a Laurita. Por eso no es justo lo que les está pasando a este muchacho de verdad. Y yo le voy a decir una cosa. Nunca, pues, nunca en mi vida había visto tan feliz a Laurita como con Mark. Este es mi pasado, mi presente y mi futuro eres tú. Este es el día más importante de nuestras vidas. No permitamos que nada ni nadie lo arruine. ¿No? Necesitamos tranquilizante para bestias. Yo siempre cargo uno en la camioneta. Por si llega a necesitar. Eso. Eso, que la tía prepara el jarabe boyacense y ustedes le ponen su buena dosis de tranquilizante. Lo ponen a dormir ahí, en cualquier lado. Que duerma toda la noche. ¿Entendido? Sí, sí, sí. sí. Ay, mi muchacha. Para mí sigue siendo la niña inocente de esta foto. Ay, qué belleza. Y con esa miradita tan tierna, la muchachita Ay, sí, divina. Yo pa' todo lado, pa' un día ande, yo siempre ando con el primer registro de mi muchachito. Lindo, ¿cierto? Sanito, qué es lo importante. Ay, tan lindo. Y la verdad, hoy para mi muchachito es el día más feliz de su vida. Por eso es que ni por el berraco podemos permitir que los hediondos de nuestros maridos vayan a arruinar el casorio de esos muchachos. No, señor, ni por el berraco. ¡Ah, ah! Ni más faltaba. ¡Ni por el berraco, pues! Mejor dicho, ahora sí me van a ver brava esos idiotas. Mi entrañable amigo Mark, pilas, porque esta era la sorpresa que te tenía yo guardadita, amigo. Adelante, muchachos, adelante. <risa> <risa> <risa> <risa> Ahora con los dos novios muy cerquita, perfecto, así. Hagamos un favor, es que se me están descargando la batería de la cámara. Ay, a mí me parece que tengo unas en el carro. Lo que no recuerdo es dónde. Me, me tocaría irlas a buscar. Ah, pues yo la acompaño. Pues, ¿Sí? pues para que no andan solita. Pues, está buena la vida, ¿no? Oye, felicitaciones. Muchas gracias. Amigo de la novia. Oye, no seas tan lindo. El ex. No puedo creer que después de todo lo que te hizo lo hayas invitado. No, pero es que yo no lo invité, te lo juro. Ay, no. Entonces fue una paroma mensajera la que le llevó el chisme. Me fue volando sorry. Fue mi papá. Dije, contame. ¿Vos tenés novio, esposo? ¿Estás comprometida? Rosita en bajo. ¿Cómo estás de corazoncito? ¿Y tú para qué quieres saber esa cosa? Si yo a ti te dije perfectamente que no me gusta que me tiren los perros cuando estoy trabajando. Oigan a mi tía, si yo no le estoy tirando los perros, ¿qué tal? Simplemente pues estoy rompiendo el hielo como para una conversación y ya. Si de verdad quieres a mi hija, mírate en un espejo. Y míralo a él. Y haz esta pregunta. ¿Cuál de los dos podría darle mejor vida? ¿Mm? Yo no tengo ni novio, ni esposo, ni nada que se le parezca, porque yo soy un espíritu libre. del concurso de baile. <risa> y para eso, vamos a invitar a esta tarima... ¡Al novio! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Y quién se atreve a retar al novio? Te voy a romper mal. ¡Pues que suene la música! Y ahora, llamemos a los suegros Esto es como aplaudir con las nalgas Además yo llevo el baile en la sangre Pero como que está enfermito de la circulación, ¿no? Me está restando Claro, con esa cara de recto, ¿cómo no? Uh, uh, recto, que ¿Qué comienza? Ustedes que tienen mañana los de Alfuria. ¡Saca el machete, carajo. No, ¡Saca el, a ver, el machete. Espera, cosas muchísimo más de fondo. Ay, ay, ¿Qué Qué, ¿Qué, fue? ¿Qué pasó? ay, ¿Qué? ¿Qué pasó? ay. ay. ¿eh? Y, ¿Qué es esto? Ya alguien está en traje, hombre Ustedes lo que quieren es ¿sí? matar a mi hija, carajo Ya, tranquilo, grito no pasa nada Mi patojita está bien Fue un corcho ¿Qué daño ay, le puede hacer un corcho? Ay. Van a ver que no es nada Tranquilo, que mi hijo es veterinario Desamínela, mijo! ¡Ah! ¡Ah! Mi teléfono, mi teléfono. Esa estúcha me robó el celular. ¡Tilín, tilín! Hoy les voy a dar la oportunidad para que endulcen su paladar con este maravilloso pastel que mandé a preparar especialmente para la novia. Gracias, hijo, muy amable. Ojalá no se les apoye la boca a alguno, ¿no? Porque es que lo, lo indio, lo bruto y lo feo ¡Se pega! <risa> Ay, perdón, perdón. Ese pastel está espectacular. <risa> Muchas gracias. Ahorita hablamos, ¿sí? ¡Au! ¡Cállese la gente ¡Se la rompo! No, fin, no. En la cara no que ya torres. ¡Me está raptando mal! ¡Helme! ¡Qué al debajo de la tierra! ¡No, no, qué asco, no! ¡Torren mago! Esto tiene gluten mal. ¿Fruncio? Ay. ¿No? Amor, ¿qué te pasa? Ay, me duele mucho el estómago. Yo creo que ya sí me voy a morir. Ay, ay, Dios mío. A mí también me está dando algo. Ay, me están regurgitando las tripas. Ay, no. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, ay, me Churrias No es ordinario, hombre No se dicen churrias No, señor No se dice churrias Se dice cagalera La berrionda Tampoco, señor Se dice daño de estómago O diarrea Pero Ay, cagalera Es más internacional ¿Me De todo el mundo? Ay, Dios mío Ay. Qué pecado cometí Para que mi hija Se junte con este indio. El mismo que cometí yo Para que mi hijo Se enamorara De esa flanca Es una galavida <risa> Ay. ¿Mamá, está bien? Estoy perfecta. Y uy, mamá, ¿cómo estás? Sí. Está también. Está ¿Eh? ¿Seguro, mija? Me... Ay, ay, ay. Al baño que se le guasquea las coquitas. ¡Pero quién cocinó! Ay, esa fue la basura de comida que trajo esta indiamenta. ¡Vamos, vamos! ¡No, señor! El pato es el garanzo, es picho. Aprieta el asterisco, aprieta ese asterisco bien duro. Ay... ¡Ay, no! Yo creo que hasta aquí llegamos. Yo pienso lo mismo. Yo... este matrimonio no tenía futuro. Menos mal lo dijiste tú y no yo. ¿Qué? Yo me refería es que hasta aquí llegué porque no aguanto las ganas de ir al baño. Pero no me imaginé que nos habíamos rendido. Yo... Tú dejaste de creer. Laura, lo que pasa es que... Ahora que nuestras familias se conocen, podemos ver nuestras diferencias. ¿Pero ¿y a quién le importan las diferencias de nuestras familias? Y aquí lo importante es que tú y yo nos amemos. ¿O es que acaso son ellos los que se van a casar? No, somos nosotros. No sé. No sé. Yo me enamoré de un hombre que no se rinde ante los problemas, que no se espanta con las dificultades, que pase lo que pase siempre está ahí para mí, para los dos. Un hombre que no se siente feo así, todo el mundo se lo diga. De ese hombre es del que yo me enamoré. Y con ese hombre es con el que yo me quería casar. Mijita, Mi vámonos para la habitación porque el baño lo taparon estos indios. Laura, por favor, déjame explicarte. No, ya sí creo que tiene razón. Esto no va a funcionar. Seguro que el sangano ese fue el que envenenó la comida. Ah, ay, güey. Yo, yo, yo también a pasito me las vuelo. Yo también. Pues, tío, que con el remedio de la tía Filomena vea, vamos a dejarlo tranquilito. Ay, ay, ay, ay, mira. Uy, agua. Ay, qué tomeo. ¿Qué, qué es pues, todo esto? No, no. No era un sueño, güey. me siento mal, güey. ¡Ayúdame! Help ¡Ayúdame! Help ¡Mira, hijito. ¿Te sientes mejor? Sí, papi, gracias. Esta historia de Marquillo está peor que la de Romeo y Julieta. No, hijita, por Dios. No. Tú no puedes comparar a Romeo con el tipo ese con el que te ibas a casar. ¿Y por qué no? Pues porque no está a tu altura. Los que no estamos a la altura somos nosotros, con nuestros prejuicios y nuestras estupideces. ¡Cuquita! Ay, ¿qué? coquita ni que nada. Cuida tu lenguaje, cuca. El que se tiene que cuidar sos vos, porque te va a quedar en la conciencia que le dañaste el matrimonio a la niña. ¿De qué está hablando mi mamá? ¿Habló? ¿Mm? No, mamá. Definitivamente lo mío con Laura no va a funcionar. Ay, Sumerche, no digas eso. Tú la amas y ella lo ama, Sumerche. Sí, mamá, pero... Ella dijo que ya no se quiere casar. Que se había enamorado de un hombre diferente. Un hombre que al parecer yo no puedo ser. Marco Antonio Tinjacachi Tiva me hace el favor y deja la bobada. Usted siempre ha sido lo que ha querido ser. Al principio su papá quería que fuera ciclista y usted le dijo, no señor, yo amo los animales y ¿qué hizo? Es veterinario. Y además también para no quitarle la oportunidad a su amigo Nairo. Y le doy bien gracias a Dios, ¿no? Y cuando usted nació, los médicos pensaban que usted no iba a durar más de un año de vida. Porque pensaban que era un tumor o que era una enfermedad grave. Digo, que tenía una enfermedad grave. ¿Y usted qué hizo? Les dijo, no, señores, yo no estoy enfermo. Yo solamente soy jeito. Y aquí está. Usted nunca ha hecho o dejado de hacer algo porque alguien venga y se lo diga, y no va a empezar ahora. Así que me hace el favor y va y busca a esa muchacha y le demuestra que usted sigue siendo su mascotica de apoyo emocional, ¿Mío yo? ¡Opa, pues! Sí, su sí, sí. Vamos a meterle cuyes al asunto. Hágalo. ¡Ay, Ay sí, sí, wow. Bueno, viejo. Ahí, eh. viejo. Llegamos. ¡Hasta luego! ¡Chao, monseñor! ¡Hasta luego y, y, no te olvides! que Dios, Dios me lo bendiga! ¡Eso, yes. eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nunca nadie me ha hecho tan feliz como él! Pero, pues, preciso, la familia él no me quiere. Ustedes tampoco lo quieren a él. Yo creo que sí va a tocar cancelar la boda. ¡Claro, hijita, sí! Es que eso es por tu bien. Mira, yo sé lo que te digo, mejor vámonos. ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Salgan que Monseñor apareció! ¡Monseñor! ¿Cómo es usted para llegar hasta aquí? ¿Qué más ve? No, imagínate todo lo que ha pasado. Me cogieron y me dieron un tanganazo en la cabeza no. que quedé. Luego me amarraron, Uy, me no. emborracharon y Ay. luego me botaron aquí. Y te cuento pues, no me quitaron ni el celular para que veas. Eso no era por robarle el celular. ¿Ah, no? No, no. Eso fue esta gentuza que lo secuestró para evitar la boda. Y fue ese. A ver, a yo me respeta. Traigan dos machetes y arreglamos esta boda. Ya, ya, ya, ya, ya. Es momento de que todo el mundo sepa la verdad. ¿La cuenta usted o la cuento yo? <risa> yo no sé a qué se refiere. Ah, bueno, entonces la cuento yo. Ah. ¿Cómo les parece que me acabo de enterar que el que mandó a secuestrar a Monseñor fue don Laureano para tirarse la boda? No, joder. ¿Qué? ¿Eh? Papá, eso es en serio. Ay, Floro Lauriano de, de la Calva y pagauta. No lo puedo. ¿Ah? Esto es mucha rata de dos patas. Quisque sabotear el matrimonio de su propia hija. Usted, cállese la jeta. Usted fue el que puso el video de Marco Antonio y las novias para hacer lo que harían ridículo. Además, amenazó el músico. ¡Carga! ¿Qué es lo que quiere? Esto. ¡Papá! Fue que pues yo no Deje de es estar usted. hablando entre las muelas. Hable como un varón. Eso es verdad, novio. Ay, qué vergüenza. Ay, perdóneme, monseñor. Perdónenos de eh, verdad. Oye. Bueno, entonces aprovechemos la llegada de monseñor para iniciar la ceremonia. No. Esta boda se cancela. No, oh, Laura, espera. Es que la fiesta se descontroló. Parece una rumba entre Asprilla y Maradona. Sí. ¿Y cómo iba a salir bien si tu papá y el mío se encargaron de dañar todo? No, no, no hijita, no. Lo que pasa es que tu mamá y yo... Usted deje hablar por la cuquita, hombre. Déjela que ella se manifieste sola. Claro que sí. A ver, pues, habla como un varón, a ver. Ajá. A ver. ¿Y usted don Arnovio. Su hijo siempre me dijo que usted era todo un caballero, un hombre de modales, inteligente y que amaba mucho a su familia. Y hasta el momento ha demostrado todo lo contrario. Laura, no podemos cancelar. Recuerda cuando nos conocimos, la gente decía que tú estabas loca. Pero el que está loco soy yo. ¿También? Sí. Loco por escuchar a toda esta gente. Y estaría también demente si no hago que seas tú quien me escucha ahora. Laura, por favor, ¿aceptas casarte conmigo? Dile que sí. Ay, muy lindo. Dile que sí! sí. ¿Y cómo? No es la familia que tenemos. Oh, no. No. Por nosotros no se preocupen, que vamos a ser los mejores amiguis. ¿Cierto, don Laureanes? Sí, es cierto, Arnobis. Sí, sí, sí, sí. Y ustedes, perdónenos, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Perdones. sí? ¿aceptas? Ya es tarde. No fregues, vení. Ya es tarde y este frío nos va a matar. Ah. <risa> Casémonos. Estaría loca si no acepto. Que inicie la ceremonia. Sí. ¡Ah, sí! Yeah. ¡Sí! Con todo esto que pasó, me dieron las churrias a mí. Hable ¿Papá? bien, sojeando. Se dice soltura. ¡Soy menucadito! <risas> Aceptas por esposa a Laura aquí presente. Y prometes serle fiel en la felicidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y ah, amarla y respetarla, ¿no? Respetarla por el resto de su vida. Sí, si padre, acepto. Ah, bueno. Y vos, Laurita, aceptas por esposo a este Mark aquí presente, y prometes serle fiel, etcétera, etcétera, toda la carreta que sigue. Eh, te cuento una cosa, no tenés obligación de decir que sí Sí, padre ah, Acepto En vista de que no hay ninguna objeción Si ninguno de ustedes tiene nada que decir ¡Yo! ¡Pues Huerta se los desamarró el Gomelo! El remedio de la tía y lo dejó en bolas Vale, pero está como linda, ¿no? ¡Ay! ¿Se le chorreó el helado ¿o qué? ¡Uy! ¡Qué patito está! Bueno como para almorzarme lo. No. Laura, jamás. Jamás se va a casar con un tipo como usted. ¡De la calva! ¿Eh? Quiero mi 8% de la empresa y usted. Esto lo vamos a arreglar de hombre. a... ¡Ah! ¡Quítemelo la que está suyo, ¡Por Dios! ¡Quítemelo para está otro para ¡Papiá! lado. ¡Papiá! ¡Papiá! ¡Papiá! ¡Papiá! ¡Papiá! ¡Papiá! la ¡Papiá! ¡Papiá! ¡Papiá! la. ¡Papiá! ¡Papiá! Bueno, padre, ¿ya podemos continuar? Muy bien. Yo los declaro marido y mujer. Puedes pasar a chupetearle a la hora. Y así llega el momento en que nos vemos cara a cara con ese hombre que para nosotras es el más guapo del mundo. Y como en los cuentos de hadas, descubrimos que el amor verdadero no es superficial, por el contrario es desinteresado y hasta contagioso. Porque logra unir familias sin importar que no compartan la misma sangre, los mismos gustos ni el mismo apellido. Superando todo tipo de diferencias entre culturas y clases sociales. Sobreviviendo ante las generaciones para que el amor entre nietos y abuelos perdure para siempre. Así es el amor. Ese que se aparece en el lugar y en el momento menos esperado. ¡Lo lograste! ¡Lo logramos! me dejan caer de verdad pero si usted es canosa o cuca de la calva o eso <risa> papá no <Ay>. papá no no importa. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> pero no no ¡Ah! Tranquila. no enseguida... no no no no no mona se no no no mona se queda Corta. deliciosa Dijo que usted era todo un varón. Ay, <risa> <Perdón>. <risa> sí, no. porque no somos que boca, me preguntan cómo me provoca. Espero que te haya gustado el vídeo y recuerda, este canal es posible gracias a ti, así que me ayudas mucho con un like, tu suscripción y dejándome un comentario. Familia, Survivors, mañana más, no sé si mejor, pero seguro diferente.